Señores, Yadier Molina jugó béisbol en la serie del Caribe, fue el catcher de la serie. Tremendo, ¿eh? Okay. Sí. Ver que echar a Yadier. Lo vimos eh. conectar de cuadrangular también. No, no, pero eso ya es un extra. Pero cuando tú ves que echando a ese hombre, de ahí a ahí, como él trae ese, esa bola de aquí, mejores, ¿eh? y la mete ahí, ¿qué? que eso tiene que buscar la repetición para ver. Tú no te cuenta, te da. A Yadier no lo queremos aquí en este país, porque de engañándome esos árbitros aquí. Que ellos, lo de aquí que se engañan tan fácil. Y por cierto, fue el catcher de la serie y firmó un contrato con los Cardenales de San Luis. Sabíamos que era con San Luis, porque ningún equipo le estaba ofreciendo cuatro años, tres años, ya es un hombre de 36, ¿verdad? Y firmó una temporada, 9 millones de dólares. Merecido el contrato para este hombre. ¿Lo engañan fácil entonces los árbitros de. Aquí, el... uff, chacho? Ese framing se llama eso. <risa> Y hablando del Oso, Marcelo Zuna, el dominicano, que tú y yo comentábamos antes de irnos a la pausa sobre los rumores que había, pues ya mencionábamos también que el Oso regresa a Atlanta, al equipo de los Bravos de Atlanta, como ya sea con bateador designado o no, los Bravos decidieron retener al Tolotero dominicano en la parte medular de su alineación tras pactar el viernes un contrato con él de 65 millones de dólares y cuatro años, así que el Oso, Marcelo Zuna, se queda en la Liga Nacional ...y con los bravos de Atlanta... ...yo leí un reporte en, anoche... ...de Grandes Ligas... ...donde es casi un hecho... ...en la nueva propuesta... ...no se aceptará el bateador... ...designado universal... ...que se quedaría en la Liga Americana... ...pero, eso es una propuesta... ...todavía falta... ...para el inicio de los entrenamientos... ...que será... ...aproximadamente un poquito más de una semana... ...hay peloteros que se van este fin de semana... Hay peloteros que se van a principios de la otra, a mitad de la otra. Bueno, ya yo conversé, por ejemplo, con Hanser y se va la próxima semana. Eh, Ronald se va este fin de semana. Al final, todo depende de los compromisos que tú tengas con la organización. Bueno, pues, catcher y pitcher, comienzan tal fecha, pero usted tiene que venir temprano porque vamos a trabajar una semana en esto. Todos los, los peloteros son distintos. Así que suerte para nuestros muchachos, y hay más de 100 jugadores todavía sin trabajo. ¿Quiénes firmaron? Estando en la Serie del Caribe. Firmó Yadier, firmó eh, Lagares, Lagares, y firmó también Villar, Villar. Estando en la Serie del Caribe. Por supuesto. Una buena vitrina. eh. Incluso el contrato de Lagares fue de Liga Menores también, ¿verdad? Claro. Así es. Con una invitación, nada garantizado, pero Lagares está en muy buena forma. Sí. Está muy bien. Sabes que el presidente de la República, como ya tú mencionabas hace unos minutos, Luis Abinader, pues recibirá hoy martes al equipo campeón allá en el Palacio Nacional, como él había prometido, si el equipo, bueno, si el equipo él dijo que si el equipo ganaba, pues lo iba a recibir en el Palacio Nacional de la Presidencia y hoy deben estar por allá en horas de la tarde sí. el equipo campeón de Águilas Ibaeñas. Vimos una foto de la, eso de las 11 de la mañana, eh, Kilvio Hernández, Juan Carlos Pérez y Francisco Peña. Sobre uno de los, eh, la parte frontal, cuando bajas a Santiago, sí, la, la bienvenida. Yo la, vi, yo la vi justo ahora. hay muchos se, se subieron ahí con mucha decencia y con el trofeo de campeones. A Juan Carlos Pérez le gusta eso, porque ah. él hizo una también aquí. Mira, nosotros no. nos pasamos, el torneo terminó domingo, ¿verdad? No, sábado. Sábado tarde juego fue a las 8 de la noche de México, eran las 11 aquí, tarde, qué sé yo, 3 de la mañana de aquí. Nos quedamos, ellos estaban celebrando en el hotel ya porque después de las 3 de la mañana de México cierran todos los negocios, no hay un toque de queda per se, pero ya a esa hora deben retirarse. Y, y se fueron al hotel, el mismo hotel que nosotros también estábamos hospedados, y compartimos un rato, luego que ellos terminaron la, la, la celebración, me fueron a acostar porque al otro día teníamos, al otro día no, ese mismo día teníamos viaje ya, a las 8 de la mañana había que salir para, para el aeropuerto. Y te cuento que Juan Carlos estaba despierto y conversando con todo el mundo, contentísimo, hablando sobre cosas eh, del equipo, ¿no? Y, y su intención de seguir jugando pelota, va, creo que va a México. Si la liga de verano regresa, el hombre va a México. Los quieren muchísimo, ya fue mucha gente a verlo. Y yo creo que él es un pelotero todavía con oportunidad de jugar y de producir. Tiene velocidad, es un buen fildeador y el bate de él no está mal. Lo que tú te refieres a la parte de su forma de manejarse fuera del terreno. Me explicó el por qué se subió en la, en la entrada de San Francisco. Siempre hablaba del famoso anuncio aquel, el famoso video aquel. Y te digo que lo, cuando lo decía es con la realidad porque estaba muerto un humo. Cuando la gente estaba, está tomando su traguito es más contento. Pero dice las cosas que siente. Pero Juan Carlos es un buen muchacho. Un poquito extrovertido, pero es un buen muchacho. Mucho que dolió esa foto. Y los números de él. Bueno, lo que dolió fue perder. Porque si ellos pierden no se encaraban en ninguna parte. Pues se seguido, tranquilito va Santiago. Pero ganaron. Entonces, todo eso es secundario. Lo que dolió fue perder. Pero ya olvídate de esa parte. Siga magistrado. A nombre de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Uy, uy. Adaptados a tus necesidades. Ahí sí yo tengo una ay, cuenta. acuerdo. Yo también. En la Asociación Duarte de Ahorros ay, y Préstamos ay, ay. aquí en San Francisco de Macorís y en gran parte de...